Cristian Casablanca, señores, Cristian Casablanca, el showman de este país, el showman, Cristian Casablanca. Es que muchos ponen imágenes de Cristian Casablanca, no sé si me volvió la noticia, ahora, ahora. Exacto, Cristian Casablanca. Eh, le pidió disculpa a David Ortiz, el Big Papi. La viste, eh, usted lo ve sincero, la disculpa. Ven que sí, que ya, ya eso va a terminar ahí, no va a irse para juicio y eso. ¿Cómo tú ves eso, Patricia? Bien, él ya se disculpó y dijo que hay que, re que respetarlo y todo. Después de toda esa bulla que hizo. ¿Y que, tú crees que David no pueda perdonar a él? Sí, sí. Pues, Después que, yo, después que yo vi a Pedro Martínez, que, que habló, dije yo, bueno, la cosa viene seria las cosas. Y usted, Ricky, ¿qué piensa de ese disculpa de... del líder, del líder, <ríe> el maestro? ¿Cuál líder? ¿Cuál líder? ¿Qué maestro? El maestro casa Casablanca, el hombre de los números, el hombre de los números. No, hombre, no. Él tumbó eso porque él sabe que el peso era demasiado fuerte contra él. que tener personas, una persona como David Ortiz, muy querida en el país, respaldada por, por, por muchos peloteros grandes, Pedro Martínez. Él, no lo iba a, él sabe que ese pleito, no lo, aunque teniendo la razón, no iba a ganarlo. Señores, David Ortiz, David Ortiz. Entonces él sabe, él sabe el peso que hay, él sabía que se iba de carril ahí. Él fue inteligente, aunque no sé, para mí no fue sincera, él sabe que la tenía de perder. ¿Cómo no sincera? Sí, ¿Cómo no? Pero vamos a el maestro es un hombre sincero. Ricky? El, mixer, la... <risa> el maestro es un hombre sincero, otro le sí. el flow, el estilo, un hombre caballeroso. Respeto. Oye, como le dijo, la gloria, la dio Ortiz. Así fue lo que le dijo. ¿Eh? Claro, la gloria hermano, y mi amigo y todo lo que en 15 días vamos a tener otro lío de cata blanca con quién? no sabemos en 15, en 15 y debe perdonarlo para mí, para ti Ricky. no no no que le dé para allá Ricky. que le dé para allá que le de allá que Christian, por lo menos que le quite cinco meses sin redes sociales. Para nosotros no vaya a Cristian en cinco meses o seis. Porque no le lo demande con dinero ni cárcel. Hey, David, quita, dale para allá y quítale las redes. Quítale las redes nomás. Las redes. Yo lo que creo es que sí. Yo, yo, yo lo que digo, y lo había dicho anteriormente, si David sigue con ese lío, le va a afectar a ella su imagen sí. a nivel internacional. Yo creo que David tiene que soltar eso y el maestro pidió disculpas. Yo creo que debe perdonarlo, mi entender que debe perdonarlo, porque eso le va a afectar el mismo David Ortiz. Y yo creo que si el Big Papi, que está en, de camino al salón del Estado eh, debe está eso, pero, sí. se poner eso a un lado, y a ese del, del maestro, que el maestro siga con su sonido en otra gente. Hizo está eso, mira que se metió Pedro. ¿Tú crees que los medios internacionales no le están dando mucha coba, le va a dar coba a ese pleito? O sea, a, a quién le beneficia? A que, El maestro. ¿Y a quién no le beneficia? A David, a entonces, lamentablemente, yo creo que David Ortiz, un, un tipo con una figura. Señores, hay un programa, me lo dije yo, de Jimmy Cale, creo que llama el programa. Sabe de Line Night. Ese programa en Estados Unidos. Estados Unidos Uy. hicieron. A, y se, hacen parodia y hay un... y ¿ustedes se acuerdan de Kenan y Kenan? Kenan. Sí. Kenan hace el papel de David Ortiz a cada rato. Y dice, dice yo soy el Big Papi, bueno Mañana voy a traer el video donde lo vean. Big vale va. Entonces, ya ustedes ven la la dimensión del nombre de David Ortiz en Estados Unidos. Entonces, yo creo que David Ortiz, David Ortiz, el Big de eso está ahí, eso. Si ya el maestro pidió perdón, ya maestro, ya. Eso se quedó ahí entre usted y yo. Usted lo que va a hacer es llamar a la mujer mía y decirle que eso no es mentira, que esta es cosa que usted publicó. Y ya. Y ahí quedó. Claro, eso quedó ahí nítido, porque después le va a afectar a la imagen de la Bioti. Le va a afectar. Que el imagen lo que pide cuento. vemos nosotros. Claro, nos va a venir como lioso. Porque como que se encontré a Casa Blanca. No, y es que a nosotros nos ven siempre como... A nosotros siempre nos ven como lioso una vez el Cata hizo un contrato con Toyota, hubo un tipo que lo demandó. Un toyo, un huevo con Toyota ahí. Ta. Vino, eh, eh, eso fue, ¿qué fue que hizo? El, el, el, no fue el Cata, ¿cómo se llama? El, el, el Chuape, el Chuape fue. El Cata le escribió una canción a Shakira, vino Pau, vino, vino un tipo Pau, y lo demandó. El Alfa hizo una canción con la Yankee, vino un tipo lo demandó no conocen como lioso entonces a nivel internacional yo no quiero que me conozcan como lioso los dominicanos son así